Eh, buenos días a todos, a todas. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este webinar sobre eh, un primer acercamiento a Wikipedia. Eh, nosotros somos, bueno, yo soy Claudia Muñoz, soy directora de Wikimedia México. Hoy nos acompaña Luis Álvarez, quien es eh, voluntario, wikipedista, eh, integrante de Wikimedia México y también es profesor. Hola, Luis. Hola, Clau. Muchas ¿verdad? gracias. Estaba tomando el café. agarró Lo siento. No, no, te preocupes, Saludos. Eh, el día de hoy vamos a tener una pequeña charla sobre qué es Wikipedia, eh, qué es, o se trata de en, en enciclopedia, cuáles son sus reglas, pero también quisiera compartir con ustedes eh, la forma de cómo... ¿Qué es lo que tenemos que considerar al leer Wikipedia? ¿Cuáles son los elementos a tomar en cuenta para saber eh, cómo se redacta, cómo se puede encontrar la información y cómo se, se construye la, la información de los artículos que podemos consultar eh, todos estos días y, bueno, en general, todo el tiempo? Y, posteriormente, Luis nos compartirá eh, información un poco sobre la comunidad de Wikipedia, quiénes son las personas que escriben, quiénes son las personas que editan Wikipedia, cuáles son los tipos de usuarios y qué es lo que puede hacer eh, cada uno de ellos ¿Con qué, y con qué políticas o cuáles son las reglas que siguen. Eh, finalmente podremos hacer una ronda de preguntas en la que ustedes nos podrán escribir en las redes sociales eh, sus dudas y nosotras trataremos de eh, responderlas. Entonces, eh, por ahora, si me permites, les podré empezar eh, con la presentación. Y en cuanto lo tenga listo, te paso la palabra. Adelante, Clau. Te escucho. Gracias. Bien. Acá tengo la presentación del día de hoy. Bueno, de nuevo eh, es el webinar, el título del webinar. Y vamos a empezar con lo más básico. ¿Qué es Wikipedia? Eh, Wikipedia es eh, la enciclopedia libre más grande de Internet. Es uno de los 10 sitios más eh, grandes, eh, importantes dentro de Internet. Eh, y es también uno de ellos eh, que se puede compartir y se puede consultar sin ánimo de lucro eh, es construida eh, colaborativamente por voluntarios y voluntarias de todo el mundo que donan su tiempo libre, su conocimiento para que las personas podamos consultar eh, Wikipedia y, y consultar información de manera gratuita, de manera confiable y de forma actualizada y su contenido es el libre uso, modificación y distribución. Esto que significa que ustedes pueden compartir el texto, compartir las imágenes eh, sin tener que pedir permiso, sin tener que, este, que avisar al autor o a la autora, simplemente dando atribución de a quién corresponde esa imagen, ese texto o ese video. Una de las características de Wikipedia y lo que la hace diferente a las enciclopedias anteriores, como eran, por ejemplo, Encarta o, este, si nos vamos más para atrás, la hispánica, la británica, es, en primer lugar, su actualización. Es decir, eh, no tenemos, Wikipedia no tiene que esperar por pasar un proceso de revisión por pares o por un comité editorial, eh, la Wikipedia, la información se está actualizando constantemente, siempre hay alguien, alguna persona que está monitoreando, o varias personas, de hecho, que están monitoreando la, la información que se publica, que están al tanto de cómo van evolucionando los artículos, y eso permite que cuando haya alguna información errónea o desactualizada, sea sencillo eh, modificarla. En segundo lugar, pues ya lo había comentado... No se, se trata de un trabajo colaborativo, eh, no se trata ahora de un pequeño grupo de especialistas que, que dictaminan que es válido este, o que puede permanecer dentro de la Wikipedia, sino que ahora son personas de todo el mundo que a partir de su conocimiento, a partir de su experiencia, eh, revisan y analizan los artículos y deciden qué es lo que se publica y qué es lo que este, tiene que pasar por otro proceso. Y finalmente, eh, mayor capacidad de almacenamiento. Eh, ya no estamos, ya no tenemos un límite físico como los libros impresos que nos limitan en cuanto a la selección de temas que nosotros podamos eh, publicar. Ahora prácticamente podemos eh, escribir sobre cualquier cosa, movimientos sociales, eh, corrientes artísticas, eh, personajes, co eh, cultura popular, por ejemplo, y eso también nos. Eh, permite poder profundizar los artículos, poder escribir y, y ahondar en, los, en la información que podemos publicar eh, pr prácticamente eh, para siempre. Los artículos no tienen un fin, o sea, no, hay, no se terminan de alguna forma, una nunca termina su artículo porque siempre hay eh, nuevas teorías, nuevas hipótesis nuevos descubrimientos que le pueden dar un giro a la información, al conocimiento este, que se encuentra dentro de Wikipedia. Ahora, algo que siempre se le ha criticado a Wikipedia desde su, desde su nacimiento, desde su creación, es el hecho de que todas y todos podemos editar. Eh, y efectivamente, sí, cualquier persona podría editar prácticamente, pero primero hay algunas reglas que debemos conocer y que debemos seguir. Para que, nuestros, para que nuestros artículos o la información que nosotros eh, publiquemos permanezca eh, en línea dentro de Wikipedia. Y algunas de estas reglas son conocidas como los cinco pilares, que son las reglas que aplican para todas las versiones de Wikipedia en sus más de 300 idiomas y en todos los proyectos Wikimedia. El primer pilar tiene que ver con contenido enciclopédico. ¿Esto a qué se refiere? A que, aunque suene un poco redundante, no hay que olvidar que Wikipedia se trata de una enciclopedia. Esto es, la información que nosotras escribamos eh, en Wikipedia debe haber sido publicada con anterioridad en algún otro tipo de fuentes, eh, es decir, en referencias publicadas eh, o arbitradas, como son las tradicionales, es decir, libros, eh, artículos académicos, tesis, reportajes eh, toda, todo, este, todo este tipo de información y de fuentes que nosotros utilizamos eh, Cotidianamente y tradicionalmente para hacer las investigaciones Son el mismo tipo de, de fuentes que se requieren para publicar en la Wikipedia eh, le, los, únicos, eh, los únicos fuentes, los únicos medios que no se permiten por ahora en la Wikipedia en español Son blogs personales pero de ahí en fuera, prácticamente cualquier fuente eh, tradicionalmente y escrita especialmente escrita, es aceptada como una fuente en Wikipedia. Siempre que sea, de nuevo, eh, confiable. Es decir, tener que remitir a la confianza, a la confiabilidad que pueda tener una u otra eh, fuente editorial, publicación, etcétera. Y por último, no se trata de un lugar en el que nosotras podamos colocar opiniones eh, o promos, opiniones sobre lo que yo piense de determinado tema o promoción. Es decir, no puedo promocionar, no puedo agregar publicidad dentro de los artículos, siempre tengo que remitirme a hechos puntuales y de una manera neutral. Y esto tiene que ver con el segundo con el segundo pilar, que es el punto de vista neutral. Eh, esto se refiere, de nuevo, a que podamos añadir todas las perspectivas de una, de una misma fuente. Este, todas, las, perdón, todas las perspectivas o todos los puntos de vista de un determinado eh, acontecimiento, independientemente de que yo esté de acuerdo o no. Esto también está muy vinculado con el hecho de que cualquier persona puede editar es decir, si yo estoy apoyando eh, alguna causa o si yo escribo sobre determinada persona, pero hay algunas perspectivas, hay algunos acontecimientos que yo, con los que yo no puedo estar de acuerdo, pero que están documentados, cualquier persona puede añadirlos después. Y eso forma parte de que también podamos eh, añadir toda eh, una perspectiva o diferentes puntos de vista sin dar por hecho cuál es la verdadera o cuál no esto es, eh, que el lector lectora de Wikipedia pueda decidir con qué versión se queda al final el tercer pilar tiene que ver con las licencias Creative Commons eh, todo el contenido de Wikipedia se, en, eh, se encuentra licenciado, se encuentra licencias Creative Commons, que se trata de unas licencias que contrario al copyright, que señala que toda la todo el contenido o todos los derechos están reservados, Creative Commons lo que señala es que mmm, se trata de algunos derechos reservados, es decir, le permite al autor o autora de una obra eh, poder decidir qué es lo que puede hacer con su obra y que permite a los usuarios y usuarias también poder hacer, es decir, si yo tengo una fotografía a color, yo puedo decir... Puedes utilizarla y puedes cambiarla a blanco y negro. O, ¿sabes qué? Puedes también utilizarla y cambiarla, pero no puedes venderla. O tal vez sí. Es decir, le permite esa flexibilidad al al autor o autora y a las personas que pueden utilizar esa obra sin tener que mediar con mayor eh, problema en cuanto a cuestiones legales. Entonces, bueno, esto es un tema muy amplio. Que es un tema que involucra muchas otras discusiones, pero que es importante tener en cuenta para considerar que justamente Wikipedia, eh, Wikipedia y en tanto el texto, sus imágenes, los eh, archivos que ustedes puedan encontrar eh, en la enciclopedia, son de libre uso y utilizan este tipo de licencias. Eh, el cuarto pilar tiene que ver con las normas de etiqueta. ¿Esto qué quiere decir? Que siendo una comunidad tan amplia eh, de personas de diversos países, diversas culturas, creencias, costumbres, eh, en algún momento puede haber ciertas diferencias. Entonces las normas de etiqueta tienen que ver con llevarnos bien, con que a pesar de que, esta, de que podamos no estar de acuerdo, pues hay que ser cordiales, hay que tratar de, de dialogar y de llegar a un consenso de la manera más amable posible. Y finalmente, el quinto pilar tiene que ver con ser valientes. Esto es, eh, si nosotras detectamos algún error, si, si vemos que hay este, información que no es adecuada, que es errónea, que está desactualizada, y, y tenemos las fuentes con qué demostrarlo, nosotras podemos eh, modificarla. Entonces, el quinto pilar es una invitación para que ustedes puedan... Animarse a editar, animarse a modificar información que va a ser algo que mucha gente va a, a leer y a compartir, y es que mejor que puedan acceder a información que está errónea, que está, eh, que está errónea y que después fue eh, corregida. Ahora, vamos a ver qué tipo de información puedo encontrar en Wikipedia. ¿Cómo puedo leer un artículo como para saber? cómo se fue construyendo y cómo puedo acceder a esos registros. Entonces, cierro acá. vamos a ir. Esta es la portada de la Wikipedia en español. Eh, en este espacio ustedes pueden localizar... Eh, en principio, el número de artículos que existen, información sobre el artículo destacado, esto es un artículo que ha sido trabajado por muchas personas durante mucho tiempo y que ha sido considerado como, por la comunidad como un artículo que ha cumplido con todas esas normas y que su información, su referencia, su redacción es adecuada. Artículos de eh, información sobre actualidad y algunas FNR. Esto es lo que podemos encontrar en la portada. Del lado izquierdo, ustedes pueden ver el portal de la comunidad, que es el lugar donde eh, la, los wikipedistas, es decir, los wikipedistas pueden eh, reunirse virtualmente, discutir algunos proyectos, y eh, es algo de lo que Luis podrá platicarnos después. Luego viene la página de cambios recientes en el que nosotros podemos visualizar cuáles son los cambios que se hicieron en los últimos minutos podemos ver por ejemplo que el artículo de Mariachi fue editado por este usuario y que agregó esta información ¿de acuerdo? este se refiere exclusivamente a las páginas que ya existían y a las que fueron editadas, es decir, a las que se le agregó información. Pero los artículos ya estaban en Wikipedia. Regresamos a este lado y podemos ver cuáles fueron las páginas que se han creado igualmente en los últimos minutos. Entonces aquí podemos ver, de nuevo, el artículo que fue creado por este usuario y un pequeño resumen en el que cuentan qué fue lo que agregaron y por qué lo hicieron. Los que aparecen en color amarillo son aquellos que no han sido revisados o verificados. Y bueno, vale. ahora vamos a revisar un artículo que considero que es importante y que, bueno, vamos a revisar varios, que considero que son importantes, para que ustedes puedan ver cuáles son eh, las secciones de un artículo ¿Y cuál es la diferencia entre estos dos que vamos a ver ahorita? Por ejemplo, este es el artículo del coronavirus. De, vamos a ver que se trata del artículo del organismo biológico como tal. Y por lo tanto, la información que se encuentra acá tiene que ver justamente con eh, ese organismo y con toda la, la taxonomía y cuestiones meramente biológicas. Ahora, por ejemplo, si yo quisiera ver de qué se trata voy a abrir otra pestaña. información sobre la enfermedad, puedo buscar de este lado y podemos ver que hay diferentes opciones, que está el COVID como tal, el COVID en el, durante el, el embarazo, cómo afecta directamente a las mujeres embarazadas y tenemos algunos casos en algunos países específicos. Vamos a ver directamente este y luego vamos con los demás. Aquí vamos a ver algo interesante. Primero, nos aparece una plantilla que nos indica de qué se trata este artículo o cuál es el estado de este artículo. Nos dice, este artículo se refiere o está relacionado con un evento de salud pública reciente o actualmente en curso. La información puede cambiar frecuentemente, por favor, no, no agregues datos especulativos y recuerda colocar referencias a fuentes fiables. Ahora, esto refiere, a diferencia del, del artículo anterior, esto se refiere completamente a la eh, enfermedad como tal, a, la, a, a los cambios que puede haber tratamientos y diagnóstico eh, dentro del propio cuerpo. Y nos menciona de este lado. Si quieres revisar el tema de la, de la pandemia que está viviendo ahora, puede revisar este artículo. Que este como tal. ...se refiere a todo el, el aspecto, eh, digamos, social, económico... ...que se ha dado en diversos países, o bueno, en todos los países, con la situación actual. Ahora, ustedes pueden ver que este artículo también tiene el, la misma plantilla... ...pero que además tiene la plantilla eh, en obras. Es decir, que hay varias personas, varios luchiferistas que están trabajando en este mismo artículo y que por eso podemos encontrar eh, ausencias, información o algunas imprecisiones, porque es algo que la gente está eh, editando todavía. Podemos encontrar en el primer párrafo, que se trata de una pequeña descripción, bueno, como tres párrafos, pero se trata de una descripción general de, qué se, de del artículo, de qué se trata. Eh, ¿Cuál fue su origen? ¿En dónde se, se dio? ¿Cuáles son los principales problemas? La idea de este primer párrafo, eh, lo siento, la idea de este primer párrafo es que nosotros podamos quedarnos con una idea bastante clara de lo que se trata y si nosotras quisiéramos profundizar más en el tema, podemos seguir eh, consultando el resto del artículo. Podemos ver, por ejemplo, toda la información que se puede encontrar eh, no solo en cuanto a la prevención y pronóstico, sino al origen, a los casos registrados, a la situación que se ha dado en diferentes países, eh, específicamente, y el impacto socioeconómico eh, cultural que se ha dado en este, con esta situación. Del lado derecho, nosotras vamos a encontrar una, un cuadro o una ficha en la que aparecen los datos duros, digamos, sobre la situación. Es decir, qué tipo de enfermedades qué tipo de virus, cuándo empezó, en dónde, cuándo se declaró, cuáles son los casos. Y en este caso, al ser un artículo relacionado con la medicina, pues incluye un aviso médico que a grandes rasgos señala que no te debes confiar de la situación o de la información de Wikipedia como un este como si fuera un médico es decir, Wikipedia no te da recetas podemos ver por otra parte eh, una en la, en la parte final de cada artículo tiene una sección que se llama BAC también, es decir, puedes ver artículos relacionados puedes ver también un apartado de no, artículos relacionados con el tema que son todos estos algunos que ya revisamos, un artículo de notas, una sección de notas, perdón, que puede servir para aclarar algunas cosas muy puntuales, y el apartado más, o uno de los más importantes de cada artículo, la sección de referencias, que si ustedes pueden fijarse, a lo largo de cada, de cada artículo, y de este específico, cada párrafo tiene referencias. Como les mencionaba, nosotras no podemos añadir información Simplemente porque la sabemos o porque creemos que es verdad. Todo el cambio que hagamos dentro de Wikipedia debe de contar con una referencia y debemos añadirla. Entonces, este artículo en especial cuenta con más de 300 referencias. Es un artículo bastante, bastante bien documentado. Y de nuevo, cada uno, todo, todo, todo, tiene referencia. Y eso, y bueno, el hecho de que sean referencias también de publicaciones que puedan estar en acceso libre o publicaciones eh, en internet, pues, permite a las personas poder corroborar la información y poder eh, consultarla por sí misma. Ahora, esto, digamos, es en la parte de artículo. Es algo que se puede eh, consultar directamente desde la página. Si ustedes se fijan, del lado izquierdo encontramos estas dos pestañas, uno que es el del artículo, que es lo que ya revisamos, y del otro lado está la discusión, que esto es el lugar en el que propiamente se discute, se, se, se dialoga, se, se trata de anotar cuáles son los problemas que nosotros encontramos en el artículo y cómo podemos sugerir eh, mejorarlos. Aquí, por ejemplo, encontramos varias pestañas, varias, varias plantillas similares, es decir, Wikipedia no es un foro de discusión, este, este artículo está, eh, forma parte de varios wiki proyectos, es decir, que está, tiene, genera bastante interés entre varios wikipedistas y varias personas, y aquí está, por ejemplo, toda la parte, todas las discusiones que se va generando y que van anotando las personas que participan en este artículo, y cualquier persona en realidad. ¿Qué es lo que a la gente le interesa que se precise o que se añada o que se corrija? Y en la discusión, a diferencia de los artículos principales, aquí sí se puede eh, firmar. Las opiniones que emitimos en la discusión sí son propias, entonces aquí sí puedo decir yo no estoy de acuerdo con esta información, no estoy de acuerdo con esta referencia o tal vez sí. Y aquí, como ustedes ven, sí se puede firmar. Un artículo no se firma porque poder firmar cada uno de los artículos en los que participamos pues nos generaría una lista muy larga de participantes. Ahora, vamos a ver algo cómo empezar a editar. Por ejemplo, si yo quisiera editar el artículo de la pandemia en general, si, nota, si pueden notar, yo no he, sido, no he entrado a mi sesión, estoy como una usuaria anónima, y por lo tanto, me dice ver código. Es decir, yo no, ahorita, así como aparece, yo no tengo permiso para modificar esta página. Porque está semi-protegida y solo puede ser editada por usuarios autoconfirmados. Estos son personas que, pueden, este, que, que tienen más de 50 ediciones y que tienen más de 5 días de haberse registrado en Wikipedia. No es lo mismo, por ejemplo, aquí que me aparece ver código... A, en este caso, el artículo de coronavirus, si regresamos, que no tiene ninguna restricción. Y le puedo dar editar, es decir, ¡ah! ya la protegieron. Bueno, hasta hace unos minutos no se puede ver. Pero bueno. Eh, sí, ya está semi protegida. Bueno, voy a ver si puedo salir alguna una página aleatoria aquí para que vean... Por ejemplo, este artículo que salió aleatoriamente, si yo le doy editar, no tiene ningún tipo de restricción. Me está diciendo que no estoy identificada con una cuenta de usuario, pero eso no me impediría a mí poder editar y agregar la información o actualizar y demás. ¿De acuerdo? Esa es una diferencia que existe entre los artículos que están que no tienen protección y los que están semi protegidos y que solo pueden ser editados por algunos usuarios. Y finalmente, para concluir, quería mostrarles alguna una pestaña que es muy importante, porque nos permite ver, el historial, nos permite ver cómo ha sido construido el artículo. Quién lo ha editado, en qué momento se creó, eh, cómo ha ido modificándose la información, quién ha ido, ido añadiendo qué y puedo hacer incluso comparaciones. Es decir, regreso aquí historial, puedo ver que todos estos usuarios han editado en estos días y han hecho en este caso pequeñas contribuciones. Algunos bytes, actualización, fijan aquí por ejemplo, me señala la fecha el usuario o usuaria los bytes que añadió y esto es un pequeño resumen de edición en el que expliquen qué fue lo que hicieron por ejemplo aquí, adición de una nueva referencia uh -huh. puedo hacer comparaciones entre una y otra edición, todo esto ha sido editado hoy mismo entonces posiblemente los cambios no sean muchos, puedo editar entre uno y otro comparar Puedo ver, por ejemplo, que solamente en estas horas han modificado el número de confirmados, de, de lamentablemente de fallecidos y recuperados. Ahí lo aumentando. Y aquí, por lo que veo, son las referencias que han añadido para poder hacer estos cambios. Y por último, otro tipo de información que puede ser muy útil es el número de visitas que recibe cada artículo. En este caso, esta es la tabla en la que nosotros podemos ver cuándo, cuándo fue generada la, la, el artículo, más o menos el número de visitas que recibe por, la, por cada día. Aquí, por ejemplo, podemos ver que el 11 fue creado y ha recibido más de 100.000 visitas y en los últimos días ha ido incrementándose hasta llegar a más de 200.000 y se ha mantenido aproximadamente en el mismo número. Me parece que fue más o menos fue creado por la fecha en la que se declaró pandemia, como pandemia. Podemos ver el número de visitas que ha tenido en eh, total, desde que fue creado, ediciones, el número de editores, el número de vigilantes. Y podemos hacer también comparaciones, ver cómo, eh, cuál es la diferencia entre un artículo y otro. Por ejemplo, si yo quisiera compararlo con el de COVID, y bueno, 19, me aparece de nuevo una tabla y podemos ver que al parecer al inicio tenía como una ruta similar y ya después el artículo de COVID ha ido bajando un poco, mientras que el de la pandemia ha ido subiendo y manteniendo eh, los números. y bueno Aquí abajo podemos ver a grandes rasgos cuáles son los números de cada uno y de nuevo poder compararlos. Al, ambos artículos están semi-protegidos, eh, entonces no pueden ser editados por todos los usuarios, pero esta información puede ser consultada por... Todas las personas, es decir, yo nunca accedía a mi sesión, siempre me mantuve como usuaria anónima y aún así pude consultar todo este tipo de información, tanto del artículo en general, de nuevo cómo fue creado, quiénes han participado, como de la información ya directamente que existe dentro del artículo. Pero todo esto nos permite saber más o menos cómo es que se comporta, cómo es que se va creando la información cómo es que se van modificando los artículos dentro de Wikipedia y que, cuáles son justo todas las consideraciones que debo conocer y que debo tomar en cuenta al momento de, que, de leer un artículo y al momento de que mm, eh, yo quisiera poder editarlo. Entonces, eh, por mi parte, sería todo. Eh, le paso la palabra a Luis. Sí gracias gracias clau y bueno gracias por tu presentación eh, antes de, de continuar me gustaría atender algunas de las preguntas que van surgiendo para no para que no se pierdan y este y bueno veo también que ya hay un poco de interacción entre las personas que están participando en el webinar me gustaría atender rápidamente las, las, las preguntas y, y, y, bueno, y continuar con la sesión. Eh, pregunta de Bel E. Cureuil, dice, si Wikipedia tiene esa rigurosidad, ¿por qué no es aceptada como una fuente secundaria? Eh, bueno, la, la cuestión de las fuentes y la aceptación en, en diferentes ámbitos, pues depende de... De varias circunstancias, es decir, este, ahí, ahí debería, deberíamos prestar atención también en qué espacios Wikipedia puede servir como una justamente una fuente secundaria una fuente terciaria o, o, o una fuente incluso este, de primera línea eh, para este, abordar un, un conocimiento particular y profundizar en él a partir de las referencias. Creo que poco a poco Wikipedia ha ganado espacios tanto en escuelas, universidades y otros espacios para convertirse en una fu fuente de conocimiento fiable, siempre tomando en cuenta que este, al ser un proyecto abierto eh, tiende a, a ser inestable. Es decir, con inestable no me refiero a un adjetivo negativo, sino a inestable en cuestión de del carácter abierto que tiene el proyecto y que este es cambiante y todo y no tiene, como había señalado Claudia, no tiene fecha de entrega, eh, entonces el artículo siempre está abierto, está terminado un artículo y la enciclopedia sí no está terminada nunca, es un proyecto completamente abierto, es como este desde el punto de vista epistemológico, pues es el como el conocimiento mismo se está construyendo todo el tiempo. Pero, bueno, eh, otra misma pregunta del mismo usuario. Bueno, si, si no atiendo bien a la respuesta, también pueden este, hacer el señalamiento en el chat. Eh, otra pregunta dice, ¿qué pasa si alguien edita un texto que yo publiqué y la información que editó es errónea? Bueno, ahí hay este, alguien más le, le comentó al usuario, Edgar Ornelas, me parece, y creo que es correcto lo que señala. Una, si, algo, este, si algo es erróneo, este, siempre se puede refutar. Se puede revertir el cambio, incluso si es una edición vandálica o una edición inadecuada. Hay una herramienta en el, en el historial que mostró Cloud que dice deshacer cambios o revertir en el caso de los usuarios que tienen la herramienta de reversión, de la cual hablaré un poco más adelante, Este para revertir ese cambio. Si es una, eh, una cuestión más bien de de discusión sobre el contenido un poco más profunda, siempre se puede ir a la página de discusión del artículo, la cual también ya mostró Claudia, eh, para eh, refutar, ¿no? este, para señalar al usuario que hizo el cambio, que quizás la información que añadió está mal, y poder discutirlo siempre a partir de las referencias que uno añada. Bueno, este... Eh, otras hay, hay otras preguntas interesantes este, ¿cómo contribuye Wikipedia al conocimiento libre? ¿cuáles son los pros y los contras de Wikipedia? ser son una enciclopedia abierta? creo que esas preguntas las podemos dejar un poquito al final que son una discusión más amplia eh, señala Flora Isela Chacón hace años en Chihuahua se realizó una editatona para crear perfiles de mujeres en Wikipedia por parte de mujeres Fui elegida para uno de ellos, ¿puede editar yo ese perfil para actualizarlo o debe ser la misma persona que lo creó? Bueno, en principio me gustaría puntualizar que en Wikipedia no se crean perfiles, se crean artículos enciclopédicos. Y hay que tomar un, una biografía de una persona como un perfil, sino más bien como el, es una, un, un documento enciclopédico para que otras personas lo puedan revisar. Y, este, ...y no es no tiene fines promocionales ni fines de difusión de la persona en particular... ...sino de incrementar el conocimiento con respecto, en este caso, de, de las autoras eh, de Chihuahua y de México... ...como es el caso de Flora Isela Chacón. Entonces, en, en este caso yo le recomendaría eh, a Flora Isela, ...bueno, si bien ella puede entrar y editar su, su, el artículo de su persona... En lo cual ha pasado en el, ha pasado comúnmente antes este, la, la recomendación al ser un proyecto que tiene unos principios y unas reglas y atendiendo al, al segundo pilar de Wikipedia sobre el punto de vista neutral, eh, que alguien más lo edite y ella puede recomendar que se haga el cambio en la discusión del mismo artículo o pedirle a la persona que editó, si la conoce, que este, haga el cambio siempre pensando en las referencias, es decir, siempre añadiendo, siempre que de por medio estén las referencias para este, eh, que esa información eh, sea correcta y está sustentada en una fuente, porque Wikipedia no es una fuente primaria, ese es este, un hecho, o sea, no podemos crear información este, sin sustento, siempre tiene que tener un sustento en una fuente para que se cumpla el, el principio de verificabilidad. Eh, y bueno, Raúl Castillo, saludo Raúl, que es este, un alumno, este, un, buen, un buen alumno de, de estudios del arte y gestión cultural en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, pregunta, en cuanto a las referencias, ¿existe alguna restricción de utilizar fuentes recientes? Es decir, ¿puede existir artículos cuyas referencias estén desactualizadas? Y por lo tanto, con información falsa, ¿hay alguna forma de controlar que esto pase? Bueno, sobre las fuentes recientes, dependiendo del tema, si este eh, se permiten. Por ejemplo, eh, este, con el tema en el artículo de la pandemia de, de coronavirus, pues todas las fuentes son recientes. La mayoría son noticiosas. Hay que usarlas, pero si sí hay que usarlas con criterio. Porque hay, hay fuentes que seguramente son mucho más eh, este, sólidas que otras. Por ejemplo, un artículo de opinión. no Bueno, yo no recomendaría usar un artículo de opinión, sino más bien un artículo que esté sustentado en, este, en hechos sólidos. ¿no? En, en este caso es muy complicado la, la verificación porque todo el tiempo se está actualizando. Ya vimos la, el, las visitas que tiene un artículo de este tipo. Son, este, son cientos de miles al día incluso, entonces este, eso quiere decir que también se está editando todo el tiempo, si uno ve el artículo de la pandemia, cada actualización de cada país este, se está actualizando, entonces monitorear un artículo de este tipo es muy difícil, en cambio hay otros que su proceso de, de cambio es más lento, al, son artículos este, que son, tienen muchas menos visitas, se pueden contar incluso una o dos al día o 10 20 y las ediciones pues son se edita poco entonces es más fácil este revisar ahora tenemos muchas formas y procesos para controlar la verificación de, de, de este de los artículos de los cuales les mencionaré más adelante pero sí este cuando una fuente está desactualizada o es falsa o tiene información falsa eh, se tiene que modificar no solo la fuente, sino la información a la que hace referencia dicha fuente. Eh, a veces el proceso dura tiempo, por eso este, a los lectores siempre se les pide, o yo les invito a los lectores y lectoras de Wikipedia que eh, no solamente este, crean en el lo, que tiene el lo que dice un artículo de Wikipedia, sino verifiquen la información, sobre todo si la van a usar para su tesis, para este, alguna investigación periodística o de cualquier otra índole, eh, hay que verificar este, la información y no creerla, así como no creeríamos en cualquier fuente este, eh, de cualquier otra índole. Eh, bueno, este, Salsero Sant dice: pros: cualquiera puede editar, contras, cualquiera puede editar, exacto. Es una paradoja cuya sentencia suman un juego de suma cero, es neutro. Wikipedia es una herramienta los pros y eh, alente que hace uso de este exacto es decir este Wikipedia es un proyecto abierto este esa es su gran ventaja pero también su gran desventaja y hay que este, estar todo el tiempo este en este proceso en, en, mientras más activo mientras más usuarios y usuarias haya el proceso es mucho más enriquecedor y la enciclopedia es más este eh, tiene mejores el, elementos y herramientas Marta Ruiz dice, se habla de una brecha de género en los en contenidos de Wikipedia. El proyecto de la editatona trabaja constantemente en ello. ¿Cómo podemos sumarnos a esto las bibliotecarias? Bueno, este um, a, a la gente que se dedica a la bibliotecología, sobre, particularmente a, a, las, a las mujeres que lo hacen, como es el caso de Marta Ruiz y, y este, también Claudia, este, nuestra directora ejecutiva, quien dio la charla, pues es el caso. Este, otras eh, usuarias muy valiosas también están en este proceso. Eh, pues la, lo que yo digo es siempre que la, la unión hace la fuerza. Eh, y, eh, y hay que ir generando proyectos, así como está editatona eh, que impulsó Karen, este, eh, eh, no, la presidenta de la mesa directiva de Wikimedia México y otros proyectos que se han ido sumando, eh, de hecho hay, hay proyectos en puerta que Wikimedia México y otras otros capítulos del mundo estamos impulsando o están impulsando para este que para que esa esa enorme brecha que existe aún se vaya este eh, bueno paleando, vaya minorándose no eh, de hecho ya tenemos resultados los últimos resultados apuntan a que la brecha ha decrecido de, de, de artículos ...sobre bi las biografías de hombres y mujeres, esa brecha de crecimiento existe aún. Y a mí la que me preocupa y de la que voy a hablar ahora es la brecha entre usuarios y usuarias. Es decir, no solamente es el contenido, sino también las personas que participan dentro del proyecto... ...son menos mujeres que hombres, y, este, y eso también es una brecha en el contenido... Eh, bueno, este, hay, este tema es mucho más amplio de lo que puedo abordar ahora, pero este, lo dejo abierto. ¿Por qué algunos, bueno, Petros, este, el buen Petros, también de voluntario de Wikimedia México, pregunta: ¿Por qué algunos conductores o periodistas atacan tanto a Wikipedia? Bueno, eso también nos lo preguntamos nosotros, nosotras y nosotros. No, este, es, eh, es, es, bueno, el, el, la, la forma en que este, Wikipedia ha sido este, atacada. Este, en diferentes eh, medios, eh, particularmente en Argentina. Este, el caso de Argentina es, es muy interesante en ese sentido. Pero también otros medios en México y otros países que usan a Wikipedia como una forma para crear eh, notas, notas que no tienen ningún interés realmente, pero es como para llenar contenido, es este, absurda, a mí me parece. Aunque también, por otro lado, ya en el estudio de Wikipedia, en el estudio de los, de los fenómenos de conocimiento libre y fenómenos de interacción en internet y de cómo interactúan estas este, todos estos este, actores de la web, este, pues es interesante que los medios eh, tienen tanto interés en Wikipedia, quiere decir que Wikipedia es centro de, de la producción de conocimiento, este, no solamente de la difusión, también de la producción, lo cual es interesante. Eh, y bueno, Alberto Ramírez, este Martín, este, también un, un saludo para él. Allá, este, me parece que en Veracruz, en Jarapa. En promedio, ¿cuánto tiempo tarda una corrección incorrecta o adición de información a un documento existente como el del COVID? Bueno, este, podemos de hecho eh, revisarlo. Este eh, no sé, voy a ir rápido al, al, al artículo de la pandemia de enfermedad de coronavirus. Este. Eh, Pero estoy con quiero revisar. Fue realizado hace unos 20 minutos y el anterior a él tuvo un, una diferencia de 6 minutos y el anterior a él, un minuto. Es decir, este, el, el, este, los 50, las últimas 50 ediciones todas son de este día y tienen una, una variación de este minutos entonces los cambios son este muy muy muy rápidos y este y bueno eh, voy a continuar rápidamente con el tema que, que quiero abordar para que conozcamos un poco más este proyecto de todas maneras cualquier pregunta este dejen en el chat y la atendemos al final de, de mi participación mm, este bueno, también Petros pone una pregunta, la voy a dejar al final. Este, esa pregunta también es interesante, pero para no este eh, <coughs> voy a compartir la mi pantalla, no sé si ya se vea, no se ve mi pantalla. A ver. debería verse ok bueno entonces este eh, bueno lo que estamos viendo acá es la página de wikipedia eh, en español aquí yo ya inicié sesión por eso se ve aquí mi nombre de usuario eh, estos son algunos de los elementos que, que clau ya les mencionó en su participación también les enseño este, en la parte de izquierda que está este, después de la de la portada, el portal de la comunidad, donde vemos algunos elementos. Lo que yo les quería este, mostrar este, es que eh, Wikipedia funciona a partir de este, una comunidad muy amplia de personas que trabaja este, en, en, eh, para construirla, mantenerla y construirla. Aparte de la infraestructura técnica, pues está la infraestructura social que está detrás de Wikipedia, que es muy amplia. Me gustaría, bueno, ahorita me fui abajo, en la, abajo de la, la página, de la página donde está la, el texto de, de la licencia, donde están los logos de Wikimedia, de este del software. Aquí hay algunos links. Voy a ir a uno que dice estadísticas. Este ustedes lo pueden checar. El estadísticas es interesante porque nos permite ver varias cosas. Uno, este, bueno, son las estadísticas de Wikipedia en español. De hecho, lo que vemos primero son las este eh, eh, las de la lectura, es decir, de la gente que consulta Wikipedia. Podemos ver algunas cosas como este en, en vistas, este es uno eh, bueno, eh, los datos que se generan este, al, al ver la este, información, este, los, los, eh, el consumo de datos, este, los dispositivos únicos que leyeron Wikipedia este, en febrero, por ejemplo, 186 millones de dispositivos únicos. Eh, los países eh, que más han visitado Wikipedia, seguramente este número va a crecer con este, el encierro que tenemos con respecto a España, México, Colombia, Argentina, son los número uno en visitar Wikipedia. Y ahora me voy a rápidamente a la parte, ya me salí, de este, eh, contribuciones. Es decir, los que editan, los números este, que nos importan ahora, de quién está editando, quién está construyendo la Wikipedia, eh, vemos que este, en febrero se 679 mil ediciones eh, hay 22.000 nuevos usuarios registrados y editores activos hay 10.000 eh, esto en el mes de diciembre de 2019 Entré, este le di clic a esta parte de editores que me parece interesante wikipedia considera bueno las estadísticas de wikipedia con los editores perdón los editores activos eh, son aquellos que realizan este más de cinco ediciones al mes. Eh, eh, y podemos, este, voy a convertir esta gráfica en gráfica de barras para que se vea más de manera más precisa. Hay, eh, bueno, en el mes de febrero tuvimos 10.555 editores activos y vemos que ese número... Este, no fluctúa demasiado mes con mes desde, desde el marzo de 2018. En gráfica puedo dividir los editores por tipo, lo cual me permite algo interesante, ver eh, este, cuáles son los editores más eh, comunes eh, o importantes, bueno, los que más editan, Wikipedia, perdón, este, al mes. Vemos en amarillo los usuarios registrados, es decir, los que entraron como yo con una cuenta de usuario, o usuaria, y en rojo están eh, este, los anónimos. Aquí vemos un dato que me parece fundamental, que la mayoría de las personas que editan Wikipedia lo hacen desde el anonimato, lo cual implica este que, eh, eh, y bueno, y hay, este es muy precisa la forma de, de conteo, porque los, los editores anónimos, o todos editamos mediante una dirección IP o un número de protocolo de Internet que es único. Entonces, la, el conteo es individualizado, eh, así como el de los usuarios. Entonces, más usuarios anónimos, esto indica que este es muy importante la contribución de los usuarios anónimos para el proyecto, así como sin dejar de menospreciar, por supuesto, a los usuarios únicos. Este, son los usuarios que tienen una cuenta registrada, porque también están este, construyendo Wikipedia de una manera más directa, es decir, se están involucrando en el proyecto de forma más eh, este, activa. Ahora, a partir de aquí voy a ir a, este, a otra página, a una página a la cual ustedes también pueden usar, entrar con este nombre. Wikipedia tiene este, Wikipedia en español tiene casi 1.600.000 artículos. Pero aparte de los de las páginas de artículos. Eh, este, como tal de artículos que conocemos que, con las cuales todo el tiempo nos informamos, hay unas páginas especiales que este, los wikipedistas eh, o los usuarios comunes este, de Wikipedia conocen, estas especiales que nos permiten conocer las reglas, como las que ya nos mencionó Claudia, de los cinco pilares, conocer las políticas, interactuar entre nosotros, las páginas de discusión, las páginas de usuario y otros tipos de páginas como esta, donde están eh, consignadas algunas de las eh, reglas, algunas de las características del proyecto. En este caso, nos muestran los tipos de usuarios que hay en Wikipedia. voy a Vamos a hablar un poco de los, los usuarios eh, más comunes. Eh, aquí ya vemos este, en el índice que aparecen los usuarios anónimos, que ya vimos que son los que contribuyen más, al menos en número de ediciones. Están también los usuarios nuevos, que es un usuario registrado que creó una cuenta y que eh, la única característica que tiene es que reci recientemente creó su cuenta de usuario y ha hecho menos de 50 ediciones. Como ya hemos visto en Wikipedia, se van contando las ediciones. Cada vez que yo guardo un cambio, ese se cuenta una edición. Así sea cambiar una coma, este, un, una falta de ortografía o crear un artículo, esa es una edición. Entonces, después de 50 ediciones y después de cuatro días de antigüedad, un usuario nuevo pasa a convertirse en un usuario autoconfirmado, lo que le permite tener alguna serie de este, herramientas eh, que un usuario un anónimo usuario no tiene. Esa es la única diferencia ya puede mover y renombrar artículos. Es decir, si el artículo que yo creé o inicié está mal, tiene algún error o prefiero que se llame de otra manera porque es más adecuado, eh, puedo este, eh, hacer ese cambio, mover o renombrar el artículo porque ya tengo esa, esa autorización al convertirme en un usuario autoconfirmado. Eh, la mayoría de los usuarios... Eh, registrados son usuarios autoconfirmados. Eh, también están los usuarios confirmados, que es, este, tiene las mismas características que el autoconfirmado, solo que el usuario confirmado eh, tuvo su confirmación este, a partir de, este, de, bueno, se le permitió este, administrativamente tener ese permiso por alguna cuestión técnica. Eso sobre todo pasa en los editatones, que este, se requerimos que un usuario sea confirmado y se solicita. Eh, bueno, voy a pasar a, a, este, a los usuarios que hacen mantenimiento al contenido, este, que tienen permisos este, eh, particulares. En este caso, este, los bibliotecarios son aquellos que este, tienen eh, eh, dentro de toda el Wikipedia en español. Es decir, pueden borrar, restaurar páginas, editar filtros de edición, proteger páginas. Proteger y desproteger páginas de, de Wikipedia como la que ya vimos de la pandemia o el COVID-19, ahora están semiprotegidas para que los usuarios un, este, anónimos no puedan editarlas. Esta decisión la toman los bibliotecarios a partir de las solicitudes que hacen a ellos y, eh, y toman la decisión de, de aceptar o no si es conveniente o no proteger o sin proteger. Porque al ser un proyecto abierto, pues lo más usual o lo más conveniente es que el proyecto se mantenga abierto. Pero cuando la página está sometida a mucho vandalismo o, a, o ediciones problemáticas, pues los bibliotecarios pueden tomar la decisión de proteger es, o sin proteger la página. Eh, también pueden bloquear y desbloquear usuarios o usuarias, ya sean este, anónimos, es decir, en direcciones IP, que casi siempre son bloqueos temporales, o a usuarios registrados que también pueden este, eh, bloquear o desbloquear este, de manera eh, parcial, es decir, por un tiempo limitado, limitado, perdón un mes, dos meses, un año, o de forma permanente, como en el caso de los bloqueos, este, eh, eh, bueno, este, totales. ¿no? Eh, y bueno, también este... Hay otros eh, usuarios, los burócratas, que, bueno, el bibliotecario tiene las mismas herramientas que un burócrata, que es el que da permisos a otros usuarios, permisos o flags, aquí les llamamos en Wikipedia flags o permisos. Este Tenemos a usuarios que son automatizados o bots, es decir, son programas que este, corren en Wikipedia para poder realizar acciones este, que a un usuario le serían complicadas o son monótonas. Eh, es decir, por ejemplo, este, este, usuarios o bots que eh, revierten vandalismo, como ZeroBot, que se dedica a eso. Eh, y, bueno, otras funciones que tiene este bot de Wikipedia. También tenemos este, reversores eh, que hacen reversiones de vandalismo, este... Eh, verificadores que van verificando páginas nuevas y bueno, este otros otro tipos de usuarios Al, lo que quiero mostrarles aquí este, más que conozcan eh, puntualmente cuáles usuarios son es que en Wikipedia hay así de, de, de, este, de diferentes tipos de usuarios usuarias que realizan acciones de, de, este, diversas eh, la mayor parte de los de los que les mostré, realizan funciones de mantenimiento o patrullaje, le llaman, para este precisamente esos cambios que pueden ser anómalos, que pueden ser eh, o perjudicar al proyecto, eh, sean eh, frenados. Esto nos lleva, sin embargo, a una serie de problemáticas este eh, que hay que atender. Es decir, que esta eh, clasificación de usuarios no se convierte en una especie de de, este, de, de, de tiranía de unos cuantos sobre otros y tampoco que se conviertan en una suerte de cualquiera pueda hacer lo que quiera dentro del proyecto es decir, hay una serie de reglas que atendiendo a los cinco pilares que ya les mostró este Clau eh, hacen que el proyecto sea estable por un lado abierto y por otro lado este, estas reglas eh, de participación, estas reglas de creación no sé, este, <coughs> no eh, eh, permitan que el proyecto sea estable. Entre a otra página de este, de una página especial que se llama políticas y convenciones, en la cual se enlistan todas las políticas que tenemos en Wikipedia para, eh, bueno, para que el proyecto, como les dije, sea estable. De, de, estas políticas y convenciones se, de, se derivan de las de, de los cinco pilares de Wikipedia eh, que, que son este, eh, el punto de vista neutral la verificabilidad, fuentes fiables y derechos de autor, eso tiene que ver con el contenido del proyecto eh, con el conocimiento que ahí se genera y cómo debe ser o cómo esperamos que sea para que sea útil para la gente también el principio de este, ser valiente al editar o ignora las normas, es decir, si una norma estorba o si una norma Está este, eh, obstruyendo, está obstruyendo demasiado el proyecto, pues hay que este, cambiarla. Podemos modificarla si nos ponemos. De usar el sentido común. Es también una política interesante e importante dentro del proyecto. Eh, evitar el conflicto de intereses también. Este, eh, y bueno, y todas las reglas de este, eh, etiqueta y civilidad que Wikipedia tiene para para que este sea un proyecto en el que la colaboración y la este, llegar a acuerdos sea factible, ¿no? como las reglas de etiqueta, presumir buena fe, morder a los novatos, etc. Es decir, cuando ya está una, de una página como las que, este, la que veíamos de la pandemia, de enfermedad de coronavirus, este, cuando voy a la discusión... Este, eh, una informe y hay una discusión abierta en, en la que los usuarios, usuarios estén en desacuerdo lo correcto es en este caso pues este, moderar eh, el uso del, de las palabras es decir, no insultar, no hacer ataques personales eh, ser proactivo en la comunicación este, usar las referencias, usar argumentos para que este, la, el el ánimo de la conversación no se convierta después en una especie de, de lucha o pugna entre usuarios y usuarias, que es eh, quizás uno de los éxitos que ha tenido Wikipedia en su funcionamiento, que no se convierta eso en un campo de batalla, aunque en ocasiones, por supuesto, este, se sale de control y va a ocurrir. Es decir, los, las pugnas, las diferencias, las eh, diferencias editoriales que se pueden convertir en diferencias ideológicas. Van a ocurrir en un proyecto como este. Eh, eh, es decir, las controversias, y más que huir de las controversias, es aprender a, a construir un proyecto en el que sean bienvenidas y bienvenidos los, los diversos este, modos de, de los diversos modos y, de, y diversos pensamientos que haya entre una este, y otras y otras personas. Eh, y bueno, voy a este, dejar el este tema por ahí y me gustaría que de las otras interacciones que ha habido en el chat, no sé si Clau quiera participar en la en, en las otras preguntas que han hecho o, o quieras agregar algo que... Me... Sí, claro. Muchas gracias, Luis por la presentación, por esta explicación acerca de cómo, eh, qué tipo de usuarios existen y cómo podemos interactuar de una forma más eh, amigable entre nosotros nosotras. Eh, un poco repasando más o menos también algunos comentarios de la sesión anterior, eh, El tipo, en cuanto al tipo de velocidad de edición y, y de la corrección, depende mucho de la coyuntura y de las fuentes que nosotras estamos eh, utilizando eh, lo mencionaba Luis hace un momento eh, hay artículos que pueden no ser tan visitados eh, y tener muy muy muy poquita información no puede ser muy amplio puede, puede pasar más tiempo para que algún error se detecte o la información pueda cambiar y hay artículos como el que revisamos hoy como los que nos ocuparon hoy que están en constante cambio o sea vimos que Prácticamente cada cinco minutos, cada diez minutos, hay alguien que está actualizando y que está cambiando. Eso tiene que ver, obviamente, por la coyuntura que estamos viviendo, por la situación que está ocurriendo. Las mismas fuentes eh, están produciéndose a cada... o sea, continuamente son, son fuentes prácticamente de este año. Entonces, eh, la, justamente eso, la, la velocidad, la, la interacción, eh, la construcción del propio artículo tiene que ver mucho con las coyunturas con las que vaya viviendo... Eh, cada comunidad, cada eh, contexto, y bueno, en este caso es algo global, y solamente revisamos el artículo en español. Habría que revisar cómo funciona, cómo está interactuando eh, el artículo en cada uno de los diferentes idiomas, que seguramente es una situación similar. Este, preguntaba por acá eh, Wendy, eh, mucho, muchas gracias por los saludos, un, un saludo de vuelta. Eh, ella preguntaba, este. En este momento, por la problemática del virus, se están generando una gran cantidad de estadísticas y gráficas por día. ¿Podrían indicarles a su audiencia cómo contribuir? Gracias y saludos. Bueno, esa es una pregunta muy interesante, y muy bonita, porque eh, Wikipedia no podemos, o bueno, Wikipedia no solo se nutre de texto. También podemos contribuir a través de imágenes, a través de audio, y esa es una forma muy diferente porque nos permite documentar de manera visual, de manera eh, pues, auditiva también, eh, los acontecimientos y la información con la que estamos, de la que estamos hablando. Eh, ¿Cómo se puede eh, eh, cubrir o cómo se puede este, contribuir con este tipo de medios? En principio sería, en el caso específico en el que estamos, Sería eh, generar este tipo de tablas y estadísticas que de cualquier forma este, también requieren su rigurosidad y ser muy exactas exactos en el tipo de información y datos que se ofrecen y se pueden compartir también como una imagen. Eh, en este caso, eh, lo que se pide es que para poder compartir una imagen en Wikipedia, primero que el archivo, ya sea audio, foto, video sea de nuestra propia autoría para garantizar que no estamos infringiendo derechos de autor y que una vez que se pueda compartir, se sube al proyecto hermano de Wikipedia que se llama Wikimedia Commons, lo podemos subir a partir a, a esta plataforma y de ahí podemos jalarlo a Wikipedia e insertarlo en, diferente, o sea, en diferentes proyectos, no, no solamente una sola página, sino si nos sirve para varios artículos, pues qué mejor. Si lo podemos compartir también con otros artículos en otros idiomas, también se vale. Es una forma también de poder eh, visibilizar ese trabajo en diferentes eh, proyectos dentro de la misma Wikipedia. Entonces, pues, esa es una opción, poder contribuir a través de, de imágenes, de gráficas, de GIFs, inclu, incluso. También si, si ustedes saben, eh, si, si la audiencia sabe cómo compartirlo, se puede subir también. Eh, hay otros usuarios, por acá nos comenta Alberto, un saludo. Hay otros usuarios que promueven el uso, corrección de artículos y limpieza del prestigio de la enciclopedia. Exactamente, eh, como lo mencionaba, eh, hay muchos usuarios que se dedican a hacer diferentes cosas, ¿no? Hay quienes se dedican a este, a escribir, quienes se dedican a patrullar, que es decir, que son los los usuarios que, que se dedican a revisar que los artículos que se vayan creando, pues cumplan con las reglas, tengan este contenido enciclopédico, que no sean promocionales. Y, hay, di y es, hay diferentes formas de poder colaborar y cada una de ellas ayuda y contribuye a que la enciclopedia pueda eh, nutrirse y pueda ser un proyecto más, este, más sólido y más eh, confiable. Y por acá nos preguntan, ¿la existencia de bots para remover los vandalismos hace más segura la Wikipedia? Eh, no no necesariamente que la haga más segura, los bots funcionan o existen en Wikipedia para poder ayudarnos a automatizar algunas tareas que puedan resultar eh, muy... o sea, que le puedan quitar mucho tiempo a las personas de verdad, hacer ediciones que puedan resultar más fructíferas. Por ejemplo, hacer correcciones ortográficas, algunos vandalismos, por ejemplo, que... este o sea, que hace reversiones, por ejemplo, algún tipo de vandalismo. Es decir, cada bot ahí tiene una función específica, tiene una función diferente también. Eh, como tal, no ayudan a que sea más segura. Eso lo podemos construir entre todos y todas las usuarias a partir de las diversas opciones que... y, y de las diversas actividades que, que vamos teniendo y generando. Eh, tanto entre Wikipedia como por fuera, es decir, la difusión, el uso que hagamos, la lectura que hagamos de los artículos... Eh, pero los bots, por supuesto, nos ayudan a poder automatizar algunas tareas que pueden ser repetitivas y que pueden este, automatizarse y dejar a los usuarios y usuarias contribuir de alguna otra forma. Este abundan, abunda, abundando en eso de los bots, me gustaría este, mostrarles este bueno el, cómo, cómo funciona un bot eh, ahora mismo. Déjenme compartir a través la, la pantalla, me dicen si se ve. Ya. Bueno, voy a... Aquí a, a esta página. Bueno, voy al historial de esta de este artículo de un cambio que recientemente se realizó. Esto que se ve aquí, este usuario que es 0Bot, que está en azul, es un bot que hace... este eh, Reversión. Y, y es uno de los frentes, digamos, de batalla en el combate al, al, a la desinformación dentro de Wikipedia de los más importantes, me parece. No han cambiado los, los bots que hacen este tipo de mantenimiento, pero si se dan cuenta, todo esto que está marcado en azul son cambios que él ha hecho en este artículo. Además de, de hacer este esas, esos cambios, también envía una a otros usuarios en, el, en algo que se llama este, el vandalismo en curso, eh, una página que es importante porque nos permite eh, ver si hay usuarios o cuentas, ya sea anónimas o en este caso como esta, que eh, es un usuario que hace vandalismo. Bueno, este, los bibliotecarios pueden bloquear esas cuentas para que no, no sigan eh, con ese, este, ese tipo de contribuciones este, inadecuados Entonces, eh, creo que... este Ya. Bueno, a pesar de, este, de lo que señala Claudia, eh, me parece que este, en, en particular este bot sí ayuda a, este, a que Wikipedia sea más... Bueno, la información, eh, bueno, este, carezca de vandalismo, porque eso es, hay páginas, sobre todo las páginas que tienen que ver con cultura popular, artistas, este, los famosos influencers o youtubers, son muy vandalizadas. Eh, también las de eventos recientes, por eso son protegidas, a veces son semi-protegidas, como les comentábamos. Pero este, eh, hay bots que en particular sí ayudan a que la, a la enciclopedia pueda ser más confiable, aunque su, eh, su actuar siempre es complementario al de los usuarios este, eh, humanos, porque incluso tienen falsos positivos. este no es Son pocos, pero sí se puede equivocar el bot y eh, hay que corregir esa acción. este También no quisiera pasar de largo la la pregunta que hizo Petros antes que Wikipedia en lenguas originarias y bueno creo que este en el caso de las lenguas originarias de México el proyecto los proyectos que hay este están eh, son lentos eh, y están en, en un proceso de eh, digamos de este, consolidación por decirlo de alguna forma o de que las comunidades eh, de hablantes de esos de esos lugares como la este, eh, futura Wikipedia en Maya eh, logren cohesionarse eh, o, o logren tener una estabilidad en cuanto al proyecto que están haciendo lo mismo para la Wikipedia en Náhuatl o los diferentes proyectos que hay en Oaxaca entonces este creo que sí falta que haya un impulso tanto institucional eh, de, del gobierno como este que ellos tengan cada vez más acceso a estas herramientas para que puedan lograr una enciclopedia eh, que les sirva y les funcione, y, y, y bueno, este puedan disfrutar un conocimiento mucho más amplio del este, y en su lengua. ¿no? <coughs> eh, y bueno, no sé si este, hay otra pregunta más adelante. ¿Cómo es que bueno, de Luis G. Puerta? ¿Cómo es que se lleva a cabo el patrullaje contra el vandalismo? ¿Se revisa de manera aleatoria los artículos? Este, Bueno, esa es una forma, no es muy práctica, pero hay, hay varias. Este, La más común es ir directamente a, a donde Claudia les mostró al principio que es cambios recientes, y, y, y viendo este, las, las, las contribuciones que puedan parecer sospechosas. Generalmente se sospecha en primera instancia aunque este, es un prejuicio, pero finalmente es este el, eh, el, la primera intuición que es eh, si las cuentas no están registradas. Cuando una cuenta registrada o una, eh, existe una posibilidad un poco más, más alta de que sea una edición eh, si no vandálica, a lo mejor es una edición este, que puede ser no puede referencias no, o la información a la persona o al a la institución que este que, de la cual pretende editar o si es un político este para insultarlo este hay muchos tipos de ediciones eh, y en los es donde se hace el, el mantenimiento de hecho este los bots que hacen patrullaje como cero bot eh, este, ...hacen la edición sobre la página de cambios recientes, y ahí es donde este, van haciendo una revisión actualizada de los cambios actuales en Wikipedia, que son constantes, es decir, este, si uno ve cada que uno refresca la página va a haber nuevos cambios, y siempre es cronológica, entonces este, lo único que se ve son los cambios este, que existen en ese momento... Y creo que muestra solamente los 300 últimos cambios que ha habido en la enciclopedia. Entonces, este, hay, hay gente de, de todo el mundo monitoreando. Si se pasa ese vandalismo de largo y nadie lo corrigió, hay otras formas. Este, uno puede, si uno registrado Wikipedia, poner en seguimiento páginas este, en concreto. Eh, hay un... este eh, Voy a... A poner otra vez compartir la mi página. Um, no sé por qué no puedo, ya verdad. Bueno, voy a entrar aquí. Este a Wikipedia otra vez. Eh, aquí donde dice lista de seguimiento, este, aparece una lista de bueno, la, a las páginas que yo sigo. Y los cambios que se han hecho de ellas, los últimos cambios que ha habido. Entonces puedo ver, este, por ejemplo, pandemia de enfermedad por coronavirus, fue la última editada. Aquí puedo ver quién la hizo, qué añadió. Y, y si veo alguna que es sospechosa, este, por ejemplo aquí este, Marta Sagún eh, fue editada por una IP. Entonces puedo ir aquí donde dice diferencias y ver si el cambio fue... Anon, este, no. uno. Si no lo fue, pues la dejo tal. Le puedo poner revertir o entrar este, a la página y ponerle deshacer, este, deshacer cambios, modificarlos y regresar a la versión anterior a esa edición. Entonces, este, los usuarios lo podemos hacer eh, o, este, o bueno, el, los bots que se dedican al mantenimiento también lo hacen. Este, constantemente entonces esta, esta, este, esto depende claro del, eh, de cuántas personas haya este, en Wikipedia entre más personas este, haya en Wikipedia este, el mantenimiento es, se distribuye entre más personas y la enciclopedia se mantiene más limpia entre comillas este, entre más este, más tiempo dice eh, que no está cargando pantalla no cargó la pantalla de lo que mostré bueno voy a este voy a volver a cargarla este. Clau me escuchas? Sí, te escucho. ¿Se vio, la pa ¿Se vio la pantalla lo que mostré o no? No, te escuchaba siempre, pero no se veía. Ok. Bueno, eh, lo que mostré este, eh, fue en, en la página de Wikipedia, cuando uno está registrado, en la parte superior aparece este, la lista de seguimiento, la lista de artículos que uno tiene en seguimiento. Para seguir un artículo, basta con darle clic en la estrellita. Cada artículo, cuando uno está registrado, tiene una estrellita junto al, al, la, a la pestaña del historial. De hecho, cuando uno crea un artículo, automáticamente aparece como en seguimiento para uno mismo, ¿no? para el usuario que creó el artículo. Entonces, este... Eh, eh, uno puede seguir cual, este, cualquier artículo eh, que uno desee si considera que este, ese artículo es susceptible a, a ediciones anómalas o, este, o simplemente por este, un interés particular sobre ese artículo y, y quiere saber qué se edita sobre este. este eh, entonces, de hecho, uno puede este, cargar eh, los, el seguimiento del correo electrónico para que cada que haya un cambio se... se este, se vea en el correo electrónico o simplemente entrar a Wikipedia con la cuenta registrada, ir al, al, a la lista de artículos en seguimiento y ver qué cambios qué último cambio se hizo en, en dicho artículo. Por no, no puedo compartir la, la página, entonces este, si alguien tiene ese, esa inquietud en particular, la podemos este, lo podemos revisar aparte o les, les podemos mostrar cómo se hace por otro medio. No sé si ha quedado una pregunta por ahí. Perdón, nada más. Aquí la estaba compartiendo brevemente. Dice eh, no sé si se puede ver, por ejemplo, algún artículo que di de manera aleatoria. Esta es la estrellita que menciona Luis, en la que puedo, con la que puedo añadir el artículo a mi lista de seguimiento. Y para consultar la lista de seguimiento, pues, lo tengo acá arriba. Esto aparece una vez que yo haya iniciado mi sesión y que pueda ver mi discusión y las preferencias y demás. En lista de seguimiento es donde aparecen las páginas que yo puedo continuar este, revisando. Justo así. Sí. Entre más páginas uno siga, pues la lista se va... Este, eh, bueno, se, se acumulan las ediciones más, ¿no? Y uno puede este, revisar y mismo también ahí en esas páginas así me he enterado pues, que han durado años también este, eh, o de, de páginas falsas que se crearon hace tiempo para, pues, con algún fin, ¿no? Este, eh, uno no sabe exactamente con qué fin la gente utiliza Wikipedia, a veces incluso se usa con fines meramente este, lúdicos, hay gente que edita este, o que edita cosas simplemente para mostrarle a alguien más este, eh, no, no necesariamente para hacerle un daño a, este, al, a, a la enciclopedia, sino simplemente con un fin lúdico pero por, por eso están este, todas estas herramientas para verificar que la información sea correcta ¿no? para muchos es una pena que, que esto suceda es decir que este, que haya gente usando Wikipedia con este fin, pero por otro lado también nos, nos confronta con, con la cuestión de este, para qué sirve este un proyecto abierto como este, ¿no? es decir, solamente para mostrar información o también este, nos muestra eh, de qué manera interactuamos eh, como usuarios eh, y como consumidores y como productores de conocimiento en un entorno que es complejo. Bueno, yo los te invito a, a seguir conociendo el entorno de Wikipedia, a participar con nosotros y nosotras y este y que sigan eh, al tanto con las actividades que Wikimedia México tiene este en, bueno, a, a las actividades online y esperemos que muy pronto también las actividades presenciales en las que nos juntemos a editar y a vernos cara a cara y, este, y a darnos un saludo Apropiado. De acuerdo, muchas gracias Luis por, por compartirnos eh, tu experiencia como usuario, por compartirnos también tus reflexiones acerca de todo el proyecto y todo lo que implica un proyecto abierto y colaborativo como Wikipedia y la interacción que a veces también se da entre usuarios y usuarias de Wikipedia, entre diferentes tipos de usuarios y de usuarias. Y también este, pues, recordar y, y siempre tener que justamente Wikipedia es ese, espacio, es ese espacio público de alguna forma en la que todos, todas podemos eh, interactuar y que podemos también eh, cuidar, ¿no? Es decir, al ser algo en lo que todos y todas podemos participar y del que nos beneficiamos también de alguna forma siempre cuando queremos obtener información, eh, podemos eh, colaborar eh, de alguna forma Como lo mencionaban hace ratito, o sea, a veces se puede hacer de diversas formas Puede ser escribiendo, puede ser eh, patrullando, corrigiendo Puede ser a través de, a través de imágenes O como mencionaban, eh, simplemente también hablando de Wikipedia ¿no? no solamente escribiendo, sino también hablando, compartiendo con las personas Acerca de, de cómo es y cuáles son los, los beneficios que nos puede traer eh, quisiera agradecerles también a todos y todas las que nos acompañaron eh, este, en esta jornada que nos compartieron sus dudas también y sus reflexiones acerca de lo que estuvimos compartiendo el día de hoy eh, nos gustaría eh, que nos comentaran qué otros temas les interesa nosotras eh, ahorita que estuvimos platicando podemos eh, organizar un, un encuentro un, un webinar también sobre editatona sobre género eh, pero nos gustaría saber qué es lo que les interesa a ustedes, sobre qué quisieran eh, platicar, interactuar, y a partir de eso poder eh, generar y hacer más actividades con, con todos y todas ustedes. Eh, de nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos, y muchas gracias a, a todo el equipo de Wikimedia México también que nos ha estado apoyando, y de nuevo gracias a ti Luis por acompañarnos el día de hoy. Gracias Clau, y gracias a todas y todos los que han alumnas y alumnos que por ahí van, este, eh, y también, bueno, al, este, a otros profesores y profesoras que, este, que seguramente nos pueden compartir después también su experiencia con Wikipedia en el aula, en otro webinar, y pues, bueno, es una experiencia muy enriquecedora. Gracias. Hasta pronto.